Estas son 5 cosas confirmadas que volverán a Free Fire en 2021. Deja tu like y suscríbete a mi canal de Youtube, es gratis. 5. Pañuelo o bufanda del pase hip hop. 4. Retorno de AK-47, Dragón. 3. Pantalones angelicales, posible retorno dentro de este mes. 2. Incubadora 3 en 1, esta es una imagen de referencia. 1. Retorno de Incubadora Escuadrón Criminal, posible retorno en verano. Si juegas Free Fire, no te olvides de seguirme por Instagram.